en la Escuela Urbana de Aguas Buena, donde se está llevando a cabo una feria de servicios, donde está el Hospital Panamericano. De hecho, en estos momentos están dando charlas a los estudiantes de cómo o los servicios que da dicho hospital, en qué puede afectarlos a ellos y cómo poder solicitar los servicios. También está el Colegio de Autómetra, donde se van a hacer pruebas y ver qué estudiante le hace falta este y se van a estar entregando este, los mismos. Una vez salgan de las pruebas, gracias al Colegio de Octómetra, la Guardia Nacional, eh, la Cooperativa de crédito de Vacunas también están colaborando en esta iniciativa, donde estamos impactando esta escuela urbana que llega hasta cuarto año, una escuela grandísima sobre 600 y pico de estudiantes séptimo hasta cuarto año. Y el interés nuestro como Cámara de Representantes es llevar los servicios de la Cámara, explicarles eh, en qué consiste nuestra participación en la legislatura y, y que estén orientados sobre todo lo que da la Cámara de Representantes. De hecho también está Joseph Dapuena, que es el diseñador de moda o de ropa aquí en que es de Buena y un sinnúmero de recursos adicionales que estarán participando en esta primera feria de servicio que hace su representante Jordi Navarro en la Escuela Urbana de Aguapuena. Así que, muchas gracias a todos y estamos aquí prestos a darle el servicio a estos jóvenes de dicha escuela.